encontramos con un súper h Vela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu este programa. Yo Hola, contento gracias. y feliz de estar aquí contigo. Perdón, muchas gracias por tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo es que llegas tú a Cancún, porque tengo entendido que eres de Nayarit, ¿verdad? Claro, soy de tierra Nayarita. Bueno, yo llegué aquí a Cancún el 13 de febrero del 2019. O sea, ya llevo más de dos, un poquito más de dos años. Y este yo me vine por bueno, me vine por cuestiones laborales porque traía un proyecto el cual pues no surgió como yo quería porque se atravesó la pandemia y otros factores, ¿no? Pero llegué acá con, la verdad, con mucha ilusión, pero sí venía con el corazón roto porque te, tuve una relación que, que tronó, entonces eso me hizo como que dije, me voy, ¿no? <risas> a lamer mis heridas por allá, por, por Quintana Roo, y bueno, aquí estoy. ¿Cómo me fue encontrarte aquí? Porque la verdad es que aquí en la gente es muy amable. Pues sí, fíjate que me sirvió mucho como de distracción de pronto, porque pues llegar acá, encontrarme con un estado totalmente diferente al mío, eh, mucho turismo, eh, mucha fiesta, mucho de todo, mucha cultura además. Entonces sí, la verdad, eh, fue como que un giro de 180 grados, pero me sentí muy bien porque me encanta la diversidad cultural que hay en este estado, ¿no? Aquí te encuentras gente de todas partes del mundo, hice argent amigos argentinos, italianos, venezolanos, eh, cubanos, de todo, de todo, de todo exactamente. Realmente. Entonces, sí, sí, la verdad, me acogieron muy bien, eh, aprendí cosas de ellos, compartimos muchas cosas. Entonces, sí, me, me gusta mucho aquí estar y, y estas personas pues de alguna manera me hicieron sentir también en casa, siendo que no son eh, locales y también conocí muchísima gente local que me tendió la mano, me ayudó. La verdad que estoy muy contento de todo lo que ha ocurrido. Fue un proceso muy difícil, pero realmente me siento bien, me siento sí, me identificado, vaya, porque la gente es... es sí, mierda, sí, sí, sí, yo de aquí me quiero quedar. Aquí nace también mi proyecto musical, entonces Qué pues día. digo, ¿qué más puedo pedir? ¿no? Me Fíjate que yo también soy como un poquito nómada como tú, yo también soy de Veracruz y me vine para acá, me enamoré totalmente. Y lo que dices, bueno, de una futura amorosa, pero aquí te enamoraste del paraíso, te cambió el panorama y ahora haces un proyecto. Cuéntanos un poquito más acerca de ese proyecto que traes. Pues ese proyecto nace aquí. Eh, es un proyecto. Eh, totalmente artístico, es música, yo soy compositor y cantante eh, tocó la guitarra y a partir de ahí nacen las piezas ¿no? que hago eh, mi estructura, vaya musical uh -huh. o, o mi tema es le canto yo a la mujer, le canto al amor y al desamor también <risa> entonces me encanta, me encanta la, la idea ¿no? de cantarle a la mujer que es principalmente ella nos da la vida bueno, obviamente está la parte masculina ¿no? pero ellas son las que nos traen, entonces yo estoy muy agradecido con mi madre, con mis hermanas y con todas las mujeres que han pasado por, por mi camino, entonces, todas me han enseñado mucho, entonces, es como un homenaje mi, mi música ¿no? hacia ellas, son mis musas, entonces, eh, nace así, y nace a partir del dolor que yo traía, entonces, fue la manera de transmutar todo lo, el, ese dolor, ese sentimiento, lo convertí a letras y esas letras se hicieron música, y bueno, eh, en alusión a Quintana Roo, aquí he notado que la, la X la dicen como sh, como si fuera. Entonces, como yo, mi, mi nombre es Héctor, yo me, me, me proclamé H, Vela, Vela por mi apellido. Entonces, H, la agarré la X, porque muchos me dicen, ¿cómo se dice? axe Y yo digo, no, es H, porque en Quintana Roo dicen como Chelha, shkaret, así, ¿sabes? Entonces dije, bueno, H, en alusión al estado de Quintana Roo, que aquí nace mi proyecto, lo, lo adopté, mamita, ajá, también, y claro. pues mi apellido, no, Echevela, entonces, pues contento con todo lo que, lo que ha pasado, la gente que se ha unido al proyecto, y pues la verdad aquí he encontrado todo en Quintana Roo, realmente no esperaba yo encontrar todo lo que, de hecho no venía buscando eso, no, yo venía por otras cosas, pero salió el proyecto y, y... cuéntame un poquito más de cómo surge todo este amor a la música, Digo, ya nos dijiste de tu amor que ahí surgieron varios proyectos, pero de tu niñez, ¿de cómo surge este amor por la música? Bueno, lo que pasa es que mi padre fue músico, y él, cuando yo voy creciendo, o sea, desde que tengo uso de razón, hay una guitarra en casa, entonces, pues desde niño yo la, la, la agarraba, ¿no? Y quería tocar y ahí pues le rasgaba, pero pues no, no era como que supiera, o sea, que pero... El conocimiento fue totalmente empírico, ¿no? Totalmente, nunca, no, nunca he estado en una escuela de música, ni de guitarra, ni de canto, bueno, nada, es todo, totalmente empírico, entonces fue mi padre me enseñó algunas cosas, muy pocas, porque se separaron mis padres, entonces, pues ya no estaba como que ahí, ¿no? O sea, sí lo tenía, pero pues él ya estaba aparte, ¿no? pero a lo largo de, mis, de, de mi vida fue llegando personas que me enseñaban un poco pues me decían como pues no sé, el círculo de sol y, o que esa tonadita, o que esta canción y empezaba yo a aprender de cada persona que llegaba que sabía tocar guitarra ¿y ya lo traías en la sangre. Sí, sí, pues siempre, yo siempre quería quería tocar y quería cantar y todo el tiempo, o sea, sabes entonces sí, fue como pues algo de mí, o sea, algo nato sí, siempre yo quería cantar porque no porque vi a alguien cantar, sino porque siempre yo ya desde niño, o sea, no recuerdo, yo la primera vez que agarré una guitarra, ajá, yo siempre estuve, pues, con la música. Ajá. Bueno, y ahora cuéntanos qué proyectos traes en Puerta, qué es lo que tú quieres hacer ahora, a futuro, no sé, ¿Sí unos tres 5 cinco años. Pues mira, eh, si algo me ha enseñado la vida a mí es que es totalmente incierta, la vida da muchísimas vueltas, muchos giros, nos pone en lugares que a veces no creíamos o no sabíamos, entonces a veces no me gusta como adelantarme tanto, lo único que sé, sí, sí tengo mis visiones y mis metas, eh, pero lo único que, a lo que yo me baso y digo lo que va a pasar de aquí a cinco años tiene que ver con mi total determinación, con mis ganas de hacerlo, mi pasión, seguir... Este, ser, discipl tomar sí, ser disciplinado, estar haciendo cada, cada pequeña meta que me ponga objetivo, hacerlo, tareas pequeñas y hacerlas, seguir componiendo y seguir haciendo tal música y lanzarla, ir conociendo gente, a mi equipo tiene que, que hacerse grande. Pues. ¿Y tu equipo de cuántos están conformados? Háblanos un poquito más de tu equipo. Bueno, mi equipo principalmente lo conforma mi productor, que es con el que empecé a trabajar porque sin un productor pues no puedo, no puedo grabar mi música, ¿no? entonces me tuve la fortuna de encontrarme con mi productor que es Jonathan Peñate, es un venezolano muy profesional, eh, realmente me hallo con él, o sea, aparte de su, profesional, su profesionalismo, perdón, me entiendo muy bien con él, todas las ideas me las cacha perfectamente, eh, compaginamos, sí nos complementamos muy bien, eh, ya somos amigos, antes pues era una relación más laboral, ¿no? más de trabajo, decir, bueno, tengo esta pieza, tengo esta canción, hay que darle. Y, pero empezó, como ya tenemos varias producciones juntos, nos convertimos en amigos, es una gran persona. Entonces su hijo también después se unió al equipo como fotógrafo, es fotógrafo, es muy bueno, es Johnny. Y luego eh, se, se añadieron dos personas más que son videógrafos muy buenos, uno es Riz Films y otro es Sweet Caribbean, dos amigos eh, con los que quiero trabajar o con los que voy a empezar a trabajar, ya está en puerta el primer video, dos videos uno con, con cada uno de ellos, este, tengo una maquillista también tengo una persona de RP que está iniciando, tengo otra en Nayarit, de RP también, que es el que se va a encargar de abrirme todo. Sí, ya, ya va, ¿no? ya va haciéndose el equipo. Realmente yo inicié solo y con muchas incógnitas y con miedo de Pero decir... con muchos sueños, con muchas ganas, y sí, la visión, claro. que eso es lo que importa. Exacto. De tus sueños, ¿no? Sí, la seguridad que yo traigo, pues realmente yo creo que nunca había confiado tanto en algo en un proyecto como en este, porque sé lo, que, sé lo que soy, sé lo que soy capaz de dar y, y aportar. Porque más allá de la música, eh, lo, mi, mi propósito como figura, como artista, es eh, persuadir a los jóvenes, a la gente, a, a jóvenes y viejos, porque nunca es tarde para cumplir tus sueños. Yo quiero motivarlos, quiero inspirarlos a, a que se atrevan, pues porque yo creo que el 95% de las personas... Pues eh, se quedan conformes con, lo que, con los que le pone la vida. Y a lo mejor sí, un 5% persigue sus sueños. Es, y que es así como después del miedo están tus sueños. O sea, claro. Pasas a es una barrera, de, exactamente. De miedo, no, y vienen más miedo, O sea, conforme vas más creciendo te das ah, cuenta de que sabes que no sabes sí. varias cosas. ¿no? O sea, sí aprendes pero, cosas, pero dices. Y ahora y se también. te presenta esto, y ahora esto, y así como vas, ¿no? Bueno, Entonces, a ver, para ir finalizando, que me agrada mucho traerte aquí, este, ¿qué puedes tú, eh, algo que quieras transmitirle a estas generaciones nuevas, no tan nuevas como estabas aquí comentándonos? Yo les aconsejo principalmente a todos los que nos están viendo, encuentren su propósito, todos venimos a la vida con ciertas aptitudes, con ciertas habilidades, les digo que se atrevan a, a ir por eso, pues, y a pensar en grande a veces dicen pensar en grande pues es difícil pensar en grande porque estamos acostumbrados a estar pensando en pequeños pensar en grande es siempre ver la posibilidad máxima de las cosas que se pueden hacer en lo que sea en la música, en el canto, en, en, en alguna ingeniería, en, el, en lo que sea sabes tienes que ser el mejor así si vendes papitas yo decía bueno si te digo oye pues yo vendo papitas pues de pronto me vas a decir te vas a imaginar un puestito y dónde tienes un puestito pero puedo decirte yo no pues soy dueño de Sabritas Sabritas vende papitas pero ¿cómo? su visión es tan grande que vende alrededor del mundo no entonces es lo mismo con cualquier sueño que tengas hay que claro sí vendiendo una bolsita exactamente Sabrato es en una industria súper grande entonces exacto yo creo que mi consejo más que nada lo que yo haría en su lugar de cualquier persona es soñar soñar abrir las alas y saber que somos capaces de lograr Cualquier cosa, pues. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro sí, que sí. Eh, bueno amigos, nos despedimos. Gracias. gracias por